Falcon, el clásico argentino. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Hoy gente se viene algo espectacular. Para mí y para el rincón del Ford, para mi proyecto el Falcon que acá lo tienen. Bien, bien cubierto ante las inclemencias del tiempo. Bueno, voy a hacer una limpieza extrema de este blog y lo voy a pintar. El color lo van a ver al final del video y les voy a también dar unos tips de cómo lo voy a pintar y... Cuánto cuesta también Pero les puedo asegurar que vamos a gastar menos de mil pesos argentinos Que son menos de 5 dólares Y lo vamos a dejar como nuevo Así que bueno, vamos a empezar No es un video en el que voy a charlar mucho Porque hay que meter mano a lo loco Mira, la idea, la idea de esto después es agarrar la hidro y sacar todo eso, ¿ves? Todo esa mugre. Mira cómo está quedando acá. Hermoso, hermoso. Bueno, y toda esa mugre voy a sacarla, la, la voy a lavar con SIF. lo voy a lavar con detergente, pero bueno, no me quiero adelantar, ya después te voy a mostrar cómo va a quedar. Acá solamente un cepillo de alambre de copa, se llama este. Siempre con guantes y con lentes, protección esencial para hacer esto y darle y darle y darle y sacar toda la grasa, ver. Obviamente después también a esto lo voy a desengrasar para que quede lo más impregnada la pintura cuando, cuando pinte y no quede sobre la grasa. Ahí vamos. Fíjate, bien lavado el vlog y ahora lo dejo al sol durante más o menos unas dos horas para que nada, se seque bien, bien, bien, bien. A los cilindros ya les, les puse aceite para que no se oxiden. El cigüeñal traté de no mojarlo mucho para que no se oxide y obviamente para que no entre agua en los conductos, pero ha quedado muy, muy limpio. Y ahora vamos a pasar a la parte de pintura. Acá me interesaba mucho meter hidro para remover todo el óxido que tenía, muchísimo óxido. Tenía estas piedras gigantes ¿ves? de óxido adentro del motor que se desprenden con el tiempo, obviamente con los años de uso. Voy a terminar de sacar bien la grasa de estas partes y procedo a pintar con un spray de alta temperatura que ya se los voy a estar mostrando. Y este es el nuevo color del 187. Bueno amigos, uh, Qué día hoy, la verdad que estoy cansadísimo, trabajé mucho limpiando todo ahí, que tenía un desastre y bueno, este ya está, hemos terminado por hoy, bien tapadito el cigüeñal para que no entre mugre, después cualquier cosa antes de cerrar esto lo voy a sopletear bien. Y como siempre digo, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta esta parte del video. Significa mucho para mí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Chao.